Dani, ¿qué me enteras? ¿Que Badeba no va a grabar un nuevo disco? Sí, sí, estamos a punto de entrar a grabar y, y tenemos bollo de ganas ya de, de entrar al estudio. ¿Cuándo entro a grabar? Si no pasa Res entraremos el día 8 de febrero. ¿Y a quién estudio y no voy a grabar? Animado, a Real, a WZ Studio. ¿Y cuándo no va a traer un nuevo disco? En cara no saben, pero esperen tindre el mejor pronto posible y a ver si y el inicio de la primavera ya está. Bueno, dale, espero que a disco siga mejor que la tua partida de básquet, eh. Pues ahí se esperen, pero cuando yo fue la revancha, eh. A ver.